Yo. Depeco Producciones. Vamos. Depe Conciencia. Yeah. 2022. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yo. Vamos. Shh. Me salen los demonios cuando veo en blanco un folio. Uh. Yo no, no quiero monopolio. Tantas cosas que decir que yo no copio dicho otro trabajo duro yo me labro mi futuro el presente lo disfruto agarro clavo ardiendo pero no me asusto en esta vida nada es seguro hay muros que pesan mucho que no los Desarticulo, después de un rulo Con disimulo, esquivo el bulto, descubro el bulo Tirando el hilo, yo lo ventilo Siempre buscando doble sentido Me da igual que te haya sido, otros nos hemos quedado Y en lo mismo, seguimos con el ritmo Una vez de bruto y otra vez de fino, finito, chacho, estoy bebiendo barro Lo mezclo con asfalto, labro la siempre a mano Me abro a mis hermanos y hermanas De otro barrio, de otra zona lejana me a la montaña mientras meso mi barba de flor y lava antes de mariposa tuvo que ser larva brava como papa pesada como una albahaca mojada mira y actúa como si nada me salen los demonios cuando veo en blanco un folio yo no quiero monopolio tantas cosas que decir que yo no copio oh, pero ya lo ha dicho otro trabajo duro yo me labro mi futuro el presente lo disfruto Agarro clavo ardiendo pero no me asusto En esta vida nada es seguro No esperes frutos, hazlo y punto Yo te cubro, estamos juntos en este asunto No me aburro con mucho curro Tengo que parar si no lo escucho A mi bicho que me ha dicho en mi nicho no hay dicha mueve ya la ficha eh, pegajoso como chicha, salado como pipa todos los sabores metidos en la tripa quien quiera que repita agüita como brilla cuando el sol ilumina pone el tono mi melanina coge aire a fondo y respira para el tiempo que te tira que te tira no hay medida, hay salida pero no sirven de nada si vienen de no, no existen la guía para no, la vida En el camino se abren las heridas Yo, yeah. me salen los demonios cuando veo en blanco un folio Yo, yo no quiero monopolio Tantas cosas que decir que ya yo no copio oh, pero ya lo ha dicho otro Trabajo duro, yo me labro mi futuro El presente lo disfruto Agarro clavo ardiendo, pero no me asusto vida Nada es nada, seguro, nada, no. nada, me salen los demonios, nada, me salen los demonios, nada, me salen los nada, demonios. Nada, oh. De, de Yo. Peca. una vez más. Yo.